¡Hey! Bienvenidos a clases. Yo soy Messi. Esta mañana, antes de irme a trabajar, cuando me senté a maquillar, prendí la cámara y grabé. Este es el video. Está todo escrito, todos los productos que fui usando. Es un video súper cortito, ya que para ir a trabajar no es que me maquille ni tanto que digamos. Así que los dejo con el video y regálame un like si te gusta y suscríbete a clases, ¿Por qué no? ¡Chao!